Fíjate, es una situación muy difícil en realidad para nosotros, ya que eh, se ha despertado algo que ya todo el mundo entero conoce eh, en contra de, de, de, lo, de lo sucedido, ¿verdad? Sí. Es un momento muy difícil en realidad, ya que la imagen de Junior eh, queda totalmente por, por el piso como que si él ha sido el malo de la película y en realidad queda como que si él ha, ha, eh, es lo, lo, lo, lo que ha utilizado es algo que es dañino totalmente como que se ha hecho trampa en el juego pero es bueno que ustedes se hayan comunicado conmigo para aclarar ciertos puntos y eso es lo que estamos haciendo nosotros en, en, en, en todos estos días. Como es, por ejemplo, Fernando, deber, debería la opinión pública tener claro de lo que ha sucedido. Pero claro que sí, 100%. El pueblo dominicano es el primero que debe saber lo que ha sucedido aquí. Eh, gracias a Dios nos, nosotros estamos abiertos porque no hemos, no, no hemos hecho nada. No hemos hecho nada, ni, no hay, ni hay absolutamente nada que ¿Qué realmente fue lo que sucedió? Exactamente. ¿Qué realmente fue lo que sucedió, Fernando, que eh, vinculó, <coughs> involucró a Tatis Jr.? Lo que involucra a Jr. es un esteroide que contiene un spray que se llama trofo, Trofobol. Que es un spray tópico, es algo tópico para la piel y sirve para varias, varias cosas más. En realidad, el niño le sale un hongo en el cuello, eh, producto de, de un recorte lo o un cerquillo, viendo. como decimos nosotros, y se, le, le, se compra el spray y se lo pone. El spray contiene un esteroide. El error, ¿dónde está? En no leer, en realidad, que es lo que aparentemente lo hace culpable, ...de algo totalmente desconocido... Eh, ...el spray contiene un esteroide... ...se le va totalmente al cuerpo... Eh, ...le hace una prueba... ...entonces ya dio positivo por eso... ...ese, se le riega ese el fue cuerpo, el error... ¿no? Sí. Sí, ...un error que tío. realmente... Eh, ...se podía manejar... ...yo creo que no era la forma... ...para destruir... ...realmente la imagen de un jugador por una tontería, por una sencillez como esa. ¿Tú entiendes, entiendes Fernando, que quizás eh, MLB, que es la liga, hasta cierto punto no ha tenido el mejor de, de los manejos con respecto a cómo a, a encarar este tipo de situación máxima cuando estamos hablando prácticamente de un jugador que hoy por hoy emerge como la cara del béisbol? Una superestrella. Pero claro... Totalmente, esto es una catástrofe, lo que ha sucedido no tanto para Junior sino para el béisbol. En realidad, pues son millones de fanáticos que dejan de ver eh, eh, la pelota ahora mismo. O sea, es un desencanto total eh, eh, hacia el fanático dominicano, hacia el fanático del mundo entero, por algo insignificante. Que no vale la pena, en realidad. Esto es algo que realmente, es, es esto es algo tópico. Lo que salió positivo, lo que dio positivo en, en, en el cuerpo de Junior, en realidad, es algo que no te da fuerza es lo primero no te aumenta tu rendimiento es lo segundo no tiene nada, absolutamente nada de tetoterona es lo tercero no contiene no contiene absolutamente nada que te aporte para tu sobresalir en el juego o sea esto realmente lo que ha sido es una catástrofe para el béisbol pa lo que ha sucedido eh, Pregunta Iván que si tú entiendes que pasaría lo mismo de haber sido un norteamericano el que haya pasado por esa por esa situación. <risa> <risa> Así se reía Balaguer algunas preguntas capciosas. Eh, eso bueno. eso, eso, eh, eso en realidad lo sabrían ellos. Yo no llego el conocimiento mío no me da para eso todavía. Apelaron eso a la no decisión Fernando. Eh, eh, a la decisión para resolverlo es apelable la decisión preguntan aquí, eh, Fernando se puede apelar, aunque ya hay un daño implícito, ¿no? en, en pero, ¿cuál, ¿cuál sería la, la apelación? Eh, ¿cuál, ¿cuál sería el resultado de esto? Eh, tratar, esto es una pelea que ahora mismo, eh, esto es como que dice, el pleito del huevo y, y la piedra, en realidad se podría echar el pleito, claro que sí pero, pero es un huevo claro duro, eh, que, sí. que le aporta mucho a las grandes ligas y eh, Tatis, ¿qué? Oye, aunque sea realidad, el huevo contra la piedra esto, Este huevo esto está duro convertido ahora mismo En que esto es lo que encontramos Esto es lo que es, esto es lo sucedido Y a hoy punto, como lo que sucedió Fernando, ¿cómo, cómo asumes El hecho de que El famoso axioma este De que se hace leña del árbol caído En la publicación que hizo Tu esposa eh, Mostrando incluso esa imagen y Que ya la pusimos aquí, de esa irritación que tenía Tatis en la parte del cuello del hongo y sin embargo, muchas muchas reacciones, incluso yo entiendo que hasta faltándoles respeto. ¿Están ustedes condicionados a que este tipo de situaciones se esperaban esto de algunas personas, Tati? Claro que no. Hay algo que, que, que, que tú nunca vas a poder manejar, Héctor, en el mundo. En el mundo tú no le vas a caer bien a, a, a, a, a muchas personas. Especialmente las personas cuando tienen éxito, ah, cuando eh, se logra el éxito, existe fíjate, algo eh, que eh, se llama la, la envidia, eh, la hipocresía, eh, de parte de muchos compañeros también la hipocresía eh, eh, y la misma envidia que despierta Junior en realidad eh, en la grandes liga, eh, de, que, de que a, a tan corte... Ha, ha subido tan rápido, ha explotado tan rápido, todo eso despierta realmente muchos celos en realidad eh, por parte de otros jugadores como en realidad lo podemos ver, eh, la gente nunca va a estar contenta, conforme con lo que tú haces, nadie es más esforzado en, en, en, en, en este deporte. Tú sabes, que la, la, jugadores. la parte yo, más creo, difícil, Iván, que vemos, yo veo julio, está... Vemos, vemos en realidad... Eh, que no reciben el apoyo de, de, de inclusive de su mismo compañero Sí, así es. Tú sabes la parte más difícil así Iván, es. que, que Tati, se áreas, Tati se había convertido. se había Todo el que emerge genera envidia sobre todo de los mediocres, sí. que no pueden competir de tú a tú y esa es la manera de buscar argumentos y buscar eh, zancadillas para para que el otro resbale, ¿no? Yo veía la parte la parte más difícil es, eh, tú sabes que Tati se había convertido en el favorito de la fanaticada y sobre todo de los niños. Esa es la parte que yo veo más difícil de cómo lidiar con esto y explicarle a los niños esta situación. Tú, no como no papá, va a poder jugar en el clásico. Eh, eh, no, no puede jugar bajo el actual esquema. Es Esa parte, Tati, ¿cómo ustedes piensan que quizás gradual paulatino y sistemáticamente se va a poder ir a explicarle a los niños eh, esta situación? ¿No han pensado en, en, en ese detalle? Claro que sí, Héctor. Ya hemos elaborado un plan de nosotros ir... Mira porque el que nada, el que nada teme, nada, nada, el que nada debe, nada, nada puede Pero por temer. eso deben apelar, porque si yo están claro hay que apelar. Él apeló en primer instante. no instancia. hemos hecho nada, la familia Tati no ha hecho nada, Junior no ha hecho nada. Y nosotros situación. vamos a ir, oye bien, nosotros vamos a ir, pensamos ir a Santiago, pensamos ir a, la, a Santo Domingo, pensamos ir a San Cristóbal, pensamos ir a, eh, aquí en San Pedro y a las Romanas para explicar... ...realmente a todas las ligas, a todos eh, los programas, que ah, aprendan, bueno. que aprendan realmente... Y de nosotros nos abrimos que a que vengan en aquí, el eh. béisbol, en realidad, Fernando. y explicándole a los niños, porque es que, oye, hay algo que nunca nadie va a poder quitar, la gracia que tiene Junior, en realidad, en este juego, no hay ningún ser humano que la pueda quitar, y esa gracia se la dio Dios a él, y eso es lo que ha despertado el envidia y el cielo de... Y el el él Fernando, Fernando, es eh, eh, Iván, finalmente, nosotros ofrecemos este programa que le hemos dado acogida desde el principio a Fernando en nuestro programa para que venga también a abrir el tiempo que sea necesario y hacer lo que sea necesario para explicar y dejar claro este punto. Eh, hay manchas que se borran, ¿sabe por qué se borran? Porque no existieron nunca. Entonces yo creo y entiendo que ustedes tienen que llevar esto hasta las últimas consecuencias y defender la inocencia eh, de Fernando para que esto quede claro en todo el espectro. Eh, nosotros ofrecemos nuestros medios y el país está con Fernando. Gracias, muchísimas gracias, verdad que sí, se lo agradezco muchísimo a cada uno de ustedes que siempre aportan muchas cosas buenas realmente al pueblo dominicano. Y de verdad que vamos a aclarar todo esto, porque en realidad lo que se ha hecho, lo que se ha hecho aquí para el béisbol y para el nombre de, de, de Tati Jr., en realidad, esto ha sido totalmente un atropello. Yo entiendo, yo entiendo que deben de haber regulaciones en MLB eh, en torno a esta situación. Porque esta situación se ha dado anteriormente. Vuelvo y repito. Eh, situación similar a esta Que es como dice Mi hermano Fernando Esto no es un algo que te va A ayudar a desarrollar eh, A jugar mejor, a ser mejor jugador Ni mucho menos, ¿me entiendes? Porque en cualquier cosa Tú puedes ser que quede positivo Pero a lo que yo en realidad me refiero Es que debe de haber una regulación Porque yo te voy a decir algo Por ejemplo, cuando yo jugaba en el 2009, y esto el está ahí de testigo, salió un periódico de Nueva York diciendo que yo di positivo en esteroides. ¿Me, ¿Me siguen? Sí, sí. Yo le dije a ellos, en, ustedes, a todo el que da positivo de algo, ustedes siempre le dicen, ¿de qué bien positivo? Ahora yo quiero que ustedes me digan a mí, ¿de qué fue que yo di positivo? Porque yo nunca he comprado ni me he puesto esteroides en el cuerpo. Pero puede ser que yo haya usado cualquier suplemento, claro, lo que sea, que lo haya comprado claro. legalmente. Y puede hacer que en esa prueba haya dado positivo. Ellos nunca me dijeron. Pero en la mente del fanático, sí. que es el que juzga a uno cuando esa noticia sale, para ellos sí, ellos entienden que tú diste positivo de algo. Hay Entonces, Melvin tiene que tener una regulación antes de ellos tener, tirar Eso esa es noticia es muy injusto, para ¿no? Es muy injusto. Es muy injusto, sí. porque es como que yo te culpe a ti, de que tú te robaste un carro mío y yo no tengo prueba. A la ligera y allá... Eh, Muchos mucho periódicos hacen alarde de, de situaciones las cuales Melví tiene que empezar a controlar porque esto, yo entiendo, según lo que me explicó Fernando de un spray que usó el niño eh, por un hongo que le sale en el cuello queda positivo vía eso pues entonces Melví lo que tiene que regular, señores, no podemos... No podemos estar maltratando el producto así por así. Tú estás claro. hablando de los muchachos. La última vez que yo vi el play de los Marlin lleno fue la visita de San Diego ya a Yapa sí. y a veces muchachos se jugando con otros. Si eh, eh. Tú me entiendes, no ah. podemos. Yo yo entiendo que de la manera que me ha tomado esto no ha sido de la forma correcta, entiendo yo. Ahora, si un jugador en realidad usa esteroides, se lo pone en el cuerpo y lo pueden probar, pues sí, está bien que le caiga que sea, sea castigado, y que sea castigado Me si quiero, se compruebe. Pero esto es una situación muy confusa, muy confusa. Una situación que a la verdad, si tú das positivo por un spray que te pusiste, por algo que te salga cuerpo. Hay jugadores que han dado positivo, que se han comido un pedazo de carne, un animal que lo desarrollaron sí, sí, con sí, esteroides claro, y de repente sí. da positivo. ¿Eso no te va a ayudar a ti que hacemos mejor jugador? Potencial. Mira, yo no, yo no sé si esto te tra se trata de hacer daño o no, porque yo no veo el punto de que a un muchacho como Fernando Tati Jr. Eh, se le quiera hacer daño. Yo lo que entiendo es... Pues yo te voy yo a decir sí. algo, mira. La familia, esa familia de Fernando Tati Jr., que son su papá y su mamá, son gente que son muy cristianos, honestos y cristianos. Y han criado a ese muchacho de una manera que... Ese muchacho yo lo quiero como un hijo también Porque él yo acá roto hablo con él, le doy muchos consejos Y es un muchacho que tiene su cabeza bien puesta Los jóvenes cometen errores, tú me entiendes Por ejemplo, esa esa, esa situación que le pasó con el motor uh -huh. y esa, cosa, esa es la vaina de los muchachos jóvenes Que muchas veces no miden consecuencias Y de eso los muchachos aprenden Pero, si nos vamos al otro extremo ¿Me entiendes? De que le quiera hacer daño yo, yo lo que entiendo es que MLB está siendo muy cruel con la manera de tomar las decisiones sí. en torno a esto, porque recuérdate que esa prueba la hace un laboratorio en el cual hay mucha gente que toma esa información y si MLB no la maneja de la manera sí, correcta, la que ellos entienden ¿no? que tiene que manejarla entonces viene un liqueo y la cosa empeora, porque se entiende que se está tapando algo, ¿me entiendes? Correcto. Entonces, MLB lo que tiene es que básicamente de tomar en cuenta, si un producto tú te pones en el cuerpo, que te ayuda a desarrollar para ser mejor jugador, o si es algo medicinal, esto que, tú me entiendes, por error, como, un persona, como, como eso. en este caso aparentemente, ya son dos cosas diferentes, no se le puede maltratar a una figura a ese nivel, bajo una forma incorrecta, que es lo que yo estoy viendo aquí, aparentemente, bien. basado en lo que me explicó Eso es lo que estamos Fernando, viendo, excepto que nos demuestren lo contrario, ¿no? Que deben demostrar lo contrario, deben probar que ese, eso es un asteroide eh, que sirve para potenciar la fuerza, porque si es así, ya el asunto cambia, aunque lo haya hecho claro, de manera inconsciente, bien. lamentablemente, ¿no? Claro, y no solamente eso. Tú ves, la gente aquí, muchas veces, las redes ya... Eh, ah, no te juzgan, te condenan y te llevan a la, la cárcel. Información. Claro, por eso no se lleven de nada. Y, y tú sabes, que la gente ya sabe que vendiendo malas noticias hace dinero. Pues, por supuesto. Lo que hay que es tratar de administrar sí, las noticias antes de que salgan, porque esto es algo que ha empatado el mundo del béisbol, ¿tú me entiendes? Y yo entiendo que Melví tiene que hacer una corrección en torno a eso, es lo que yo entiendo.